Saludo para todas las personas. Hoy estamos acá en la administración municipal del departamento de en este municipio de la Esquina del la directora sí, sí. con la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Gamboa. Quisiera preguntarle cuál es el impacto que se ha generado a nivel municipal con la comunidad. Sobre. Bueno, esta administración encabeza de nuestro alcalde, el doctor Juan Carlos Tomás Salas, es una administración de puertas abiertas para la inclusión a todas las personas en condición de discapacidad. Como lo son también ustedes, estamos abiertos a que ustedes integren en toda la oferta institucional que nosotros estamos prestando en el municipio de el Queremos informarles que en esta semana de octubre, precisamente el 12, se está celebrando a nivel nacional la, los 25 años de la ley 324 del 96, ley que reconoce la lengua de señas colombiana. ¿Qué opinas del respeto? Pues que nosotros tenemos que seguir apoyando todo lo que tiene que ver con discapacidad, condición de discapacidad y que esta administración está presta para seguirnos apoyando en todos los proyectos y en los avances que se quieran también incluir ustedes con nosotros la administración. Mm, Real, Eso es un reconocimiento que la, se está haciendo de la ley del 24 del 96, que por estas fechas están haciendo el público del 24 del 96, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, le presento al doctor Tamayo su seña esta. Y le invito a esta seña, recuerda. Queremos comentar que el 11 de octubre, a nivel nacional, la comunidad sorda se siente contenta de tener reconocimiento de su lengua de señas y el impacto que esto ha generado. El 11 de octubre del año 1996 se, se reconoció la lengua de señas. Como la lengua de la persona sota, en este momento quiero le usted por prestarnos a nosotros la atención en su despacho a través de estas necesidades que le contamos. Carlos, aquí siempre será bienvenido. Somos un gobierno incluyente, eh, nos ha generado una, unos obstáculos de la pandemia, pero bueno, aquí estamos y prueba de ello es que ya este domingo tenemos una actividad con ustedes donde vamos a cumplir no solo con el transporte y con los eh, con los elementos en donde se van a en donde van a estar allá en la ficha, sino también con un refrigerio y si traer ese será el primer paso eh, de articulación entre la comunidad sorda de nuestro municipio y la administración municipal de y próximamente tenemos la cinta 26 a las 9 de la mañana para hablar de otros temas importantes de los compromisos que hemos adquirido.